Es un pobre tipo, Dianina La Torre le respondió a Jorge Rial. Jorge Rial dejó intrusos por unos meses ya que quería tomarse un tiempo para dedicarse a su familia y a un nuevo proyecto de América. Como reemplazo la producción eligió a Moria Kazan. En Los Ángeles de la mañana Yanina Latorre explicó que al periodista no le gustaba la OAN para estar al frente de la conducción. A mí me contaron que Real llamó al canal y pidió la cabeza de ella, aseguró la panelista. Y agregó, y me hago cargo de lo que digo. Real está que se lo llevan los demonios y yo en esta estoy con él. Te guste o no el personaje, él llamó al canal y pidió la cabeza de Moria. El famoso conductor escuchó las declaraciones de la torre y salió a desmentirlas en diálogo con el diario Clarín. Eh. Oh, oh, no lo escuché ni hablé con nadie, nunca haría nada de eso. Ella está haciendo muy bien el programa. Pero ojo con las fuentes. Le estás dando crédito a una contadora nacional, no a una periodista. Igual está todo muy bien, Tiro Picante. Ambas figuras mediáticas se caracterizan por desatar fuertes polémicas en el mundo del espectáculo dado que no temen a decir lo que piensan no se callan nada y lo dicen sin filtro. Así que. La panelista estrella del ciclo de Ángel de Brito, le salió al cruce luego de que la ninguneara. Yamina le dedicó tres posts en Twitter donde, entre otras cosas, le dijo, Jorgito, mis informaciones se comprueban con el tiempo. Preocúpate por tu programa, del cual saliste corriendo como pampita. Nada Ete, el problema lo tiene él. Es un pobre tipo, escribió en otro tuit. ¿Cómo seguirá esta pelea? A ambos les gusta quedarse con la última palabra, siempre. ¿Pensás que se unirá Pampita a la polémica?